Ana Obregón sobre el cáncer que padece su hijo, esta pesadilla acabará pronto. Tras cuatro meses de silencio, la actriz expresa su esperanza ante la enfermedad que padece Alex, de 26 años. Nunca una imagen veraniega de Ana Obregón había generado una aclamación tan rotunda y sin fisuras. Ni tanto apoyo, admiración y cariño. Ni siquiera cuando en sus mejores tiempos se lucía con aquellos despampanantes triquinis al borde del mar. Hoy Ana no tiene tiempo ni ánimo para su tradicional posado estival. Atraviesa probablemente el verano más amargo de su vida. Desde hace cuatro meses, su único hijo, Alex, de 26 años, lucha a brazo partido contra un cáncer. Pero Obregón no se rinde. Y haciendo acopio de toda esa fuerza que a lo largo de los años la ha convertido en incombustible icono del optimismo, ha reunido el humor suficiente para hacerse un alegre selfie junto a su hijo y el padre de su hijo, Alessandro Lecchio. «Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que, como madre, entenderéis lo que estoy pasando» escribió este martes la actriz en su cuenta de Instagram. «No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día». Sé que esta pesadilla acabará pronto. No vemos la hora de volver a España. En la foto, Anna, Lecchio y su hijo posan en Nueva York con amplia sonrisa y la típica gorra de béisbol al estilo yankee. Alex, que el pasado 23 de junio cumplió 26 años, ha ganado peso y ha perdido el cabello por los efectos de la quimio, pero se muestra animado y también ha querido expresar su agradecimiento en las redes. He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz. Por ello, aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos. Alex Lequio se está tratando en Nueva York con el doctor catalán José Baselga. A mediados de abril... La revista 10 minutos publicaba en su portada una imagen de Alex Lecchio entrando con sus padres en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, un hospital especializado en el tratamiento del cáncer donde también estuvo ingresado el entrenador del Barça Tito Vilanova. Hasta el momento, tanto el joven como su familia no han querido precisar el tipo de tumor que padece. Alessandro Lecchio, tertuliano en el programa de Ana Rosa, se limitó a declarar que, es una enfermedad dura y larga. Visiblemente demacrado, el ex de Ana confesó que le cuesta, mantener una sonrisa, pero es lo que hay que hacer. Alex es maravilloso. Aunque el joven se está tratando en uno de los centros oncológicos más prestigiosos del mundo, su médico es el catalán José Baselga, considerado una eminencia en el terreno del cáncer de mama, pero también en la medicina personalizada, que hoy lidera los avances en el tratamiento de tumores cancerígenos. Famoso desde la cuna, aquel ricitos juguetón que mordía la goma espuma de los micrófonos que asediaban a su madre y más tarde grabó un tema de rap se acabó licenciando en filosofía y ciencias políticas. Hoy, Alex Lequio es un emprendedor con dos empresas. Ana Obregón siempre ha confesado que se le, cae la baba, con él. Esa foto en la que la actriz posa con Lequio y su hijo sin perder la sonrisa se ha convertido en una imagen de esperanza capaz de iluminar el verano más que cualquiera de sus antiguos posados playeros.